We'll wow. Néstor, la suspensión de la operación aérea en el aeropuerto de la capital antioqueña persiste por el día lluvioso desde esta mañana en la capital antioqueña. Según la concesión el aeropuerto Irplan, las condiciones meteorológicas impidieron la apertura de la normalidad del aeropuerto después de las seis y media de la mañana y todavía no se tiene estimado de una reanudación de la operación, pues el clima es desfavorable a esta hora y todavía continúa. Aparte de las lluvias hay neblina en toda la zona occidental de Medellín, justo donde se encuentra la pista de la terminal aérea en la comuna de Belén. Hasta el momento sigue creciendo el número. Nos acaba de llegar, Néstor, el más reciente reporte y es ya 58 vuelos que tienen problemas. 20 fueron cancelados, 37 registran demoras y uno más llegando tuvo que ser desviado al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro en la zona del oriente del departamento, Néstor. A esta hora un grupo disidente de las FARC, la segunda marquetalia, este es el de Iván Ríos, Revela que es uno de los grupos también que inició el cese al fuego unilateral de los 10 de los que habló el gobierno esta semana. Angie Camacho. Así es, Néstor. Se trata de una de las alas, digamos, más grandes de esta segunda marquetalia y a través de un comunicado señalan que a partir de la fecha anuncian un el fuego y cualquier acción armada contra la fuerza pública, contra la población civil y cualquier grupo armado al margen de la ley, pero hacen la salvedad de que actuarán únicamente cuando sea en respuesta a una agresión como mecanismo de defensa. Hacen público este comunicado y se suma lo que dijo el comisionado de paz hace algunos días de que ya serían 10 grupos armados ilegales en este país. No creo que, es que me pero es a esta hora llega la medicina legal en Marranquilla, familiares y amigos del boxeador Luis Quiñones Santanderiano, el que murió esta madrugada, ¿Quién va? Adrián Jiménez desde el lugar. Néstor, sí, señor, muy buenos días. Aquí nos encontramos en Medicina Legal, donde reposa el cuerpo del boxeador santanderiano Luis Quiñones. Hasta esta dependencia han llegado, hasta el momento, amigos, allegados y conocidos de quien era llamado El Guerrero, incluso su hermano Leonardo Quiñones, quien, en un sentido abrazo con Sugar Baby Rojas, gloria del boxeo barranquillero y colombiano para los años 80, dejó ver su dolor en la puerta de Medicina Legal. Aquí sus amigos, Néstor y Oyentes, se lo han recordado contándonos anécdotas. Una de ellas fue la que comentó Francisco Bruchurto, quien se encontraba hasta hace pocos minutos aquí, en la la puerta con tristeza y contándonos lo siguiente escuchemos él en su última pelea ya le había dicho a sus apoderados y a, y a su entrenador que no le gustaba que le dijeran pantallita que le iba a pelear a título nacional entonces que le dijeran el guerrero entonces en su última pelea le decían el guerrero quiñones y creo que fue un guerrero ahí luchando en esta en esta última el pelea, lamentablemente, el cuadro, en el museo, en es el segundo que, que muere en, en, en barranquilla Luto en el ah, boxeo Néstor y Oyentes, así lo ratificó su amigo José Rica Orte, quien también es padre de un joven uh, boxeador y que no puede listo. lamentar la muerte aquí en la puerta de medicina legal. Listo Sigue la 420 ¿Cómo 420? ¿Se llama 420? Sí O si no, el 352 Personas se van, algunos un poco Compungidos, otros escépticos a dar Declaraciones por la reciente muerte del joven Natal de Barranca Bermeja, pero se suma también El pésame del expresidente Gustavo Petro Del presidente Gustavo Petro quien aseguró que, abro comillas, duele mucho ver partir un joven lleno de sueños y con todo un futuro por delante. Ahora, 9 de la mañana, 38 minutos, defiende el gobierno Petro los viajes de la primera dama Verónica Alcocer. Por va a conectar el consejero para la las regiones, Luis Fernando Velas. Ya te del Luis eh, Fernando de presidente eh, presidente eh, presidente eh, Santos eh, También fueron embajadores. Eh, ¿352 Sí, el doctor Velasco, buenos días. Doctor Velasco, buenos días. ¿Cómo está? Oh, Me está alegra saludarlo. Ya, ya le va a saludar. Ruiz, muy Velasco presidente. Okay. Viajó en, dos en la especial ¿Sí? sí. a destinos como Roma, Nueva York y Washington. Las dos primeras las visitó en repetidas ocasiones. María Clemencia Rodríguez, que no es una excepción, le decidió a Ardonoto, embajador de comisión por especial, Andes, presidencial, sus destinos, Vamos, Washington, Aquí Puebla, Brasil, okay. Miami, Estilo. Nueva York, Beijing, Madrid claro, y París. Bailón, sí. Y por otra parte, una Gina, voz para de Uribe, también, sí, también, la de Bolívar. Sí, la de Bolívar. Lo hizo para cinco... cinco viajes en la presidencia de su esposo Álvaro Uribe. Viajó a Ciudad de México en dos ocasiones, Berlín, Asunción y a La Habana. Sobre estas decisiones la presidencia, además, Néstor acude a un concepto de función pública que emitió en el año 2017 en el que señala que se pueden hacer efectivamente estas delegaciones para misiones diplomáticas puntuales. Y le publicaron los viajes, los viáticos de esos viajes anteriores, Santiago. No señor, sobre la información de los viáticos no, simplemente señalan el, el número, del decreto y los destinos de los viajes de cada una de las primeras damas, Esto. Vale, hablando del presidente Petro, está a punto de comenzar la reunión que está citada a las 10 de la mañana en Ato Grande, que es la bellísima casona presidencial de descanso, será una especie de retiro para hablar de cómo está arrancando el gobierno y crear banderas, crear metas para los tres años y 10 meses que les quedan. Andrés Carmona. Así es, Néstor. Muy buenos días. Miren, 20 minutos espera que comience esta gran cumbre gubernamental organizada por el director del DAPRE, Mauricio Lizcano en el que tratarán dos temas. Primero, la estrategia de comunicaciones y segundo, el legado principal de gobierno. Y para ello hay dos nombres muy importantes. Anótelos, Néstor. El primero, Antoni Gutiérrez Rubí, este estratega catalán que lideró la campaña Petro a la presidencia, pero que también ha asesorado a presidentes de la región como Alberto Fernández en Argentina. Pues fue fue traído especialmente desde Barcelona para el tema de comunicaciones. E y el segundo, una firma especializada en gestión estratégica, McKinsey Colombia, con quien el gobierno firmó un contrato de 125 millones de pesos, según revelamos aquí en Blue Radio. Y mientras el gobierno sigue con este retiro, desde la bancada del pacto histórico están haciendo un llamado a que la gente salga a protestar a favor del gobierno. Y esto lo hace el senador Gustavo Bolívar, que espera que el 15 de noviembre, momento en que se cumplen los 100 primeros días de gobierno, se haga una movilización más en la que el presidente y los ministros rindan cuentas en plaza pública sobre las reformas que están tramitando. Bolívar expresa que con esta movilización se debe tumbar la narrativa que se está construyendo desde la oposición de que las reformas como la tributaria tienen un rechazo masivo apelando a las movilizaciones que ocurrieron el día lunes en diferentes zonas del país, Néstor. No, no a... Chao, no sí. me dieron cambio. Así está bien, mi amor. ¿Vas ¿está por ahí? No. Ah, bueno, le dices si algo si la no ve por ahí, que entonces la uso para el local. Vale, un abrazo. No, vale. Gracias a todos, René. Esta es una que estamos construyendo. Alcaldía mayor. mañana... Pues topauta, te tengo que meter... Por la 3 ya. ¿Qué te ¿Qué te su décimo aniversario con el sorteo ¿Sí? Titán ¿Sí? 2022. ¿Sí? Registra ¿Sí? sus facturas desde el 10 de julio y hasta el 8 de enero de 2023. Y por frasca de todos los vehículos su ah, super sí. sí, Listo doctor Velasco, por aquí lo tengo de nuevo. ¡Muy bueno, bien, okay, querido, gracias! Consulta, si Velasco Listo. No, pero doctor, no espacios, la doctor Velasco Listo. En de constructora, Bolívar, Como lo escucho uno, de que que de yo le hablo aquí al altavoz, altavoz hasta de, 100 100 los millones, de los verdadero norte de Bogotá. Encuéntranos del centro Ya casi coronamos ¿tú? la semana. Uy, ya casi ya coronamos ¿tú? la semana. Ya casi ya coronamos Sí, sí, sí. tenemos al señor Velasco en línea eh, dígale a Paola me dijo sí, pero no me acotó más nada Paola ¿dónde tiene su teléfono? vale, listo no, pero lo tengo no, no, un ya lo cambiamos porque se estaba cortando okay. te está viendo mensaje ¿Sí? había a madre. para hablar ¿sí? ¿Sí? y ¿Sí? el sonido de Álvaro, por, por este mismo canal, yo vuelvo y le pongo aquí a Bucaramanga, el procesador, para que no escuche todo lo que yo le diga, Álvaro, para que Bucaramanga no escuche todo lo que yo le diga. Albert. El procesador sabemos financiarnos. Es el audio pleno sin instrucciones, que es diferente al TPX.